Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, lo que vamos a platicar es de cómo son las expectativas al momento de que llegas este, aquí a Canadá. ese tema de las expectativas es algo muy complicado, muy interesante, en el sentido de que a todo ser humano siempre le gusta ser endulzado, tanto visualmente como auditivamente. Siempre son unos puntos que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos hacer lo que vemos. O queremos eh, eh, siempre escuchar cosas positivas. Pero, ¿qué sucede cuando llegas aquí al país y de repente tienes ese choque? El día de hoy vamos a hablar de esas expectativas. Y el día de hoy, para poder hablar de eso, nos venimos aquí a uno de los centros comerciales más grandes de Greater Vancouver, está aquí atrás, es Metropolis at Metrotown. La zona que estamos, en la que estamos el día de hoy, es la que podemos ver, vamos a ponerla de este lado, está aquí. Metrotown es uno de los lugares más populares que existe aquí dentro de Burnaby y bueno, no solamente de Burnaby sino también de todo lo que está alrededor de Vancouver, Inclusive este centro comercial que tenemos aquí en, en Metrotown, aquí en Bornaby, es uno de los más grandes, como les comentaba. Y es una este, eh, territorialmente está bastante amplio, tiene demasiadas tiendas y tiene bastante estacionamiento. Así que si nos podemos meter el día de hoy les estaré compartiendo un poquito de lo que está, está aquí detrás. Mientras les hablamos de este tema súper importante que son las expectativas y la realidad cuando llegas aquí como migrante de a Canadá. Inclusive no solamente podría aplicar cuando llegas a Canadá, sino realmente cuando estás en cualquier otro país. Es una situación bastante complicada. <coughs> Tenemos unos amigos que ellos son de Honduras, y viajaron a Taiwán ellos estuvieron ahí durante ocho años <coughs> ellos nos comentaban que el transporte es bastante bueno es bastante ágil y que el sistema de salud para ellos es algo impecable que cuando ellos llegan acá de este lado ellos consiguen la residencia de de forma directa sin necesidad de venirse como estudiante internacional ni tampoco como un trabajador para después aplicar a la residencia. Ellos desde Taiwán pudieron tener la residencia permanente y llegaron como tal. Sus expectativas de alguna manera eran altas al momento de decir llegamos como residentes, somos profesionistas, estamos en un país bueno, pero nos vamos a ir a uno mejor y es un país de primer mundo. ¿Qué es lo que sucede? Tienen un choque porque las expectativas son altas. Encuentran que comparado de Taiwán versus lo que es aquí en en este aquí en Canadá, en, en, ellos viven aquí en Burnaby, tienen eh, pues bastantes deficiencias. No son tan exactos como lo dice la aplicación, no pasan tan recurrentemente. Las extensiones territoriales de aquí de la zona son bastante amplias. Es decir, en una calle te puedes encontrar varias casas, pero no tantos locales. Y en ese sentido ellos quedan un poco decepcionados del país. Hasta ahorita ellos llevan aproximadamente un año y medio. Y pues simplemente dicen, es que no me llama la atención. No me gusta porque de alguna manera tenemos más... este eh, eh, como imprecisión al momento de que queremos viajar en lo que queremos transportarnos y pues es algo que definitivamente no nos agrada y bueno en ese sentido pues de alguna manera mencionan que en Taiwán pues ellos tenían un transporte más compacto siempre estaban como tal uh, pues a tiempo porque todo era, eh, estaba cercano, todo estaba junto entonces en ese sentido pues les era más fácil como poder coordinar esos tiempos para poder hacer como tal sus movimientos entre destino y destino. Respecto al tema de salud, el tema de salud para ellos también ha sido un choque porque justamente mencionan al respecto de que aquí les es difícil conseguir un médico familiar. Ah, el tema del médico familiar es algo difícil, es algo bastante eh, pues ácido, incómodo, porque no a todas las personas les es fácil encontrar ese... Este, ya estamos aquí adentro, bonsayas. El tema de la salud para lo que son eh, las personas que llegan aquí. El sistema de salud es bueno aquí en Canadá, pero una de las deficiencias que tiene el país es que es muy difícil encontrar un médico familiar. Muchas personas batallan para eso. Si bien puedes ir directamente a una walk walking clinic, una walking clinic sería como una un, un, te pueden ir vas a un consultorio y en este consultorio directamente puedes eh, recibir atención como de paso. Eh, eh, la diferencia con el médico familiar es que pues te van a te van a guardar todo tu historial y pues en teoría el médico tiene ese seguimiento para que puedas este, tener todo tu historial, todos tus antecedentes clínicos, está bastante chido. Ha sido eh, una experiencia difícil porque también inclusive si quieren conseguir lo que son este, pues eh, como unos estudios o inclusive si tú quieres tomar el tema de un... Um, un especialista como un dermatólogo o cosas por el estilo, pues no te es tan fácil poder tener el acceso a este sitio o a estos profesionistas de manera inmediata. Primero tienes que pasar por un médico general y este médico general te va te va a hacer como una especie de prescripción. Y aquí están unos cuadros de Vancouver, se ven muy chidos. <risa> Y una vez que te haga este, este análisis o que pases el filtro, el primer filtro es allá cuando ahora sí te mandan directamente con el especialista. Pero en general es algo difícil, ¿no? Es algo difícil que te puedan eh, hacer o puedas ir directamente con un especialista de primera mano. Y en ese sentido, pues sí es como ese choque, ¿no? De alguna manera porque... Eh, llegas y te esperas que pues, te estén atendiendo en todo momento que cualquier cosa a la que tú quieras seguir por mínimo o por mayor que sea te atiendan pero justamente ese, ese choque viene porque te generas expectativas altas el que en Canadá no tengan, un, eh, no tengan bastantes doctores para atender la demanda no significa que sean malos más bien significa que eh, aparte de esa alta demanda que existe por el sector de salud inclusive de otros sectores este como muchos profesionistas pues simplemente te habla de las necesidades del país pero también te dice que eh, nosotros por ejemplo cuando lo hemos tenido hemos tenido estos la atención por parte del sector salud, ha sido impecable, digamos que podrán no ser mayoría no podrán ser tan abundantes en ese sentido pero son bastante buenos al momento de que te toca eh, atender, o al menos esa ha sido como tal nuestra experiencia no nos podríamos quejar nosotros pero es muy cierto ese, como que ese choque esa esa expectativa alta y que de repente cuando llegas aquí, no es como te lo habían vendido, no es como te lo habían endulzado. En todos los países, como en todas las cosas, las expectativas juegan un rol muy importante, porque pueden hacer que continúes con ese sueño o que de plano renuncies nosotros ya nos queríamos retirar ya nos queríamos ir del país a los ocho meses de haber llegado entonces cuando nosotros encontramos que justamente no cumplían nuestras expectativas porque queríamos tener comodidad queríamos estar juntos queríamos estar ahorrando dinero de primera mano eso no es posible es muy difícil y es ahí cuando se rompen los corazones, es ahí cuando ya se rompe pues todo. Toda esa posibilidad de poder eh, crear lo que tenías en un inicio. Lo que nosotros manejamos mucho es que vas a poder conseguirlo, pero solamente con el trabajo arduo y con bastante tiempo de estar intentándolo. Muchos van a entrar siendo eh, auxiliares de limpieza, o van a empezar de profesiones u de oficios bastante bajos algunos otros tienen la oportunidad de empezar como profesionistas pero independientemente de cuál sea tu trabajo siempre vas a tomar una curva de aprendizaje una curva de esfuerzo para poder después llegar como a lo que tú te mereces es todo a su tiempo otras personas unos seguidores que conocimos apenas el día de ayer, pues justamente nos mencionaban, nos mencionaban también eso, ¿no? Esa dificultad para poder estar estudiando y trabajando. Y eso que ellos nada más son como dos personas, o sea, son dos personas y lo que vendría siendo su hija. Entonces, es, para ellos ha sido un reto poder eh, estar aquí en Canadá porque pues obviamente no tienen quizás el dinero y de repente tienen que hacer la extensión de los permisos de trabajo y pues esa extensión de permisos de trabajo luego se meten con más problemas por el tema de que tienen que demostrar dinero, de que les dicen una cosa y después otra el tema de las agencias es bastante complejo nos hemos topado muchas veces que las agencias a veces no saben te inventan y te cobran como si de veras, <ríe> híjole son una barbaridad tienes esa expectativa justamente de que una agencia porque se dedica a eso pues ya le sabe ¿no? este aquí este, está una tienda chinita y esta de acá de este lado pues venden unos panes del tío Tetsu con col Tetsu son bastante buenos a nosotros nos gustan unas Madeleine unas ma Madeleine se llaman Madalenas panquecitos son bastante ricos y esta tienda de los chinitos, pues también está bastante padre. Está ahorita cerrado. Como saben, ahorita es como bastante temprano. Aprovechamos la oportunidad para poder que esté, que esté vacío y que pues de alguna manera nos fuese más fácil poder grabar. Hasta ahorita lo estamos logrando. Espero que les guste este pequeño recorrido dentro de los, uno de los centros comerciales más grandes aquí de Greater Vancouver. Este lugar fácil, caminando, Quizás a paso normal sería tanto su piso de el sótano, planta baja, la planta 2, digamos, y el piso 3. Más o menos te vienes haciendo, caminando unos uh, 20 minutos. O sea, que tú le des el recorrido, quizás hasta más. Y es un buen lugar para venirte a caminar. Por ejemplo, cuando estás en invierno y, este, y afuera está bastante frío y quieres ir a caminar... Aparte de considerar un gimnasio, puedes considerar venirte a caminar acá de este lado porque es bastante amplio. Nosotros cuando llegamos, <ríe> nos perdíamos. Era eh, parecía laberinto. Porque, ¿sabes? No está como que simétrico. No es un cuadrado, ¿no? No es un rectángulo. Y tiene como vertientes. O sea, de repente te conecta a, a como hexágonos, centrales, pilares. Y después tiene como como pasillos profundos y que ya no te conectan a nada y bueno, este, de este lado aquí también hacen una... Este, eh, pues hacen presentaciones, tanto en esta, en esta parte de aquí como en el otro pilar de allá pero bueno, así es esta cosa, así es este tema de las expectativas y, y las agencias, les comentaba, las agencias a veces se venden como si de plano y algunos abogados inclusive. Cabe mencionar que esa es nuestra exper experiencia, o sea, no implica que todas las agencias, que todos los abogados sean así, siempre como en todo hay sus excepciones. Pero eh, así ha sido el tema con las personas que hemos conocido, y algunas personas otras que hemos visto tienen una... Uh, pues una experiencia completamente diferente, ¿no? En ese sentido lo que ellos manejan es como engañar al cerebro, como decirle a sí mismo, decir estamos bien, estamos en perfecta armonía, pero porque justamente ellos ya saben que tienen que venir a luchar contra esos demonios, contra esa lucha de cambio de cultura, con la dificultad de estar este, haciendo su esfuerzo de poderse acoplar a esta cultura, ¿no? El otro tema de expectativa que puede generar, pues, de alguna manera un poco de conflicto, conflicto interno, es para nosotros las familias que tenemos ya un hijo, que tienen más de un hijo, ya que es muy difícil poder conseguir un childcare o de repente que puedas dejar a tu niño como una especie de guardería, ya que pues es muy difícil por justamente también por la alta demanda. Inclusive todos los educadores de, este, infantiles pues tienen alta prioridad aquí para el gobierno de British Columbia y si ellos quieren emigrar, si tienen las capacidades y las credenciales, pues a ellos les pueden proporcionar la invitación del programa nominal provincial y con tan solo 60, 65 puntos de 200, pues ellos son invitados a aplicar a la residencia permanente aquí en Canadá pero pues esas son las demandas que se tienen aquí Canadá sí necesita gente pero generalmente esta gente tiende a ser eh, pues gente calificada ¿no? con ciertas credenciales este, y esas expectativas pues es de repente un poquito difícil porque pues no podemos conseguir a alguien que pueda cuidar a los bebés, a los niños y adicionalmente que son algo caros en promedio por ejemplo para el tema de los niños, de los bebés un childcare viene costando como de mil a 1500 ¿no? Hay algunas excepciones y dependiendo cuántos días los metas y cuántas horas lo cuiden, pero digamos que el promedio estándar está por ahí de los mil de los dólares. Este, y pues no es nada barato. Esa expectativa también de que pues vienes a, a ganar en dólares, pero pues también gastas en dólares. ¿no? Entonces no decimos que no, no salga, Simplemente que si la expectativa es alta Pues vas a tener tus topes bastante fuertes ¿no? Va a ser complejo que de repente puedas cumplir esas, Esos goals este, de poder ahorrar Y sobre todo al principio ¿no? Al principio va a ser muy difícil que se pueda Pues tener esa, pues, esos ahorros Esos ahorros que difícilmente se van a poder Porque tienes que hacer otros pagos pues que comprarte algún, este, que algo, algo de ropa para el frío, o que de repente necesitas algún mueble para la casa, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahorita aquí ya estamos saliendo del centro comercial, y lo que tenemos aquí es una especie de central de camiones. Sí, sería como un lugar donde salen bastantes diferentes rutas a diferentes zonas de aquí de Bornaby y allá al fondo tenemos un Best Buy tenemos otra plaza comercial allá de este, de este fondo de este lado y acá de este lado tenemos justamente la zona de este, del SkyTrain este SkyTrain pues está bastante rápido y como en todos lados pues eh, si sí queda la parte de los hombres. De repente ves muy pocos homeless aquí en Bornaby comparado con lo que es este Vancouver. Está mucho más tranquilo de este lado, en la parte de los homeless. Nos gusta más Burnaby, honestamente, que Vancouver. Eh, Vancouver es una ciudad y al ser ciudad, pues es un poquito más difícil de que puedas conseguir, este, eh, una zona como familiar. Pero bueno, a lo mejor muy en el fondo es porque no nos alcanza, ¿no? Pagar una una casa de allá, pues ahí está carísimo y con eso de que hemos visto que han subido mucho las rentas o sea, lo hemos escuchado pero a nosotros no nos han subido todavía nuestra, nuestro, nuestro pago mensual nosotros pagamos $1,800 este, por dos cuartos, una especie de den está bastante bien, bastante económico pero bueno, ese es otro tema, el tema de las casas sí estar ligado con el tema de las expectativas porque de alguna manera quizás te te visualizas consiguiendo algo este, fácil al momento de llegar pero cuando llegas es muy difícil encontrar que, las, que se cumpla las 3B bueno, bonito y barato entonces sí es al principio muy difícil pero no hay nada que con paciencia con esmero con esfuerzo, con esa uh, fidelidad a tus sueños, no hay nada que no se pueda cumplir. De alguna manera lo que te podemos decir por experiencia propia es que si te mantienes ahí, en la línea, formado, en la fila, preparándote, poniéndote todas tus herramientas, leyendo todo lo que tú puedas, y estando dispuesto a que al principio te va a costar mucho trabajo, créeme que si estás preparado con todo eso, vas a armarla en grande. Vas a poder hacer que ese sueño de emigrar se haga realidad. Los Gonzayas somos todas aquellas personas que queremos un mejor futuro en el país extranjero, Canadá. Estados Unidos, algún otro país que miran para poder tener una mejor calidad de vida. Y no estoy enderezando oídos. Estamos diciendo lo que vemos, lo que sentimos y lo que escuchamos. No es fácil o oh, no, no es nada fácil. Cuesta mucho trabajo y especialmente si tus expectativas son altas, que se cumplan a la primera, no va a ser así. Te va a tomar un rato, no se hace de la noche a la mañana. Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Gonzayas, lo que les queremos decir es que no se agüiten, pongan toda la carne en el asador y hagan que suceda. Make it real. Cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye. Por cierto, este video tuvo como sede este centro comercial porque nuestro seguidor Néstor G, aquí dejamos su comentario, nos preguntó cuándo un video en centros comerciales. Entonces, de momento solamente hemos dejado este video con fondo del centro comercial. Este, espero que les haya gustado y que hayan conocido un poquito aquí de metro town Y pues bueno, de momento sería todo. Cuídense mucho. Stay safe. Bye bye.